Hoy es el día de la alegría cuanta algarabía. Bueno, de parte mía y de toda mi familia quiero desearte lo mejor en este nuevo año para ti. Que sea un venturoso y bendecido año. De todo corazón son las palabras más sinceras que, que puedo desearte y te las deseo a ti porque sé que eres un ser valioso en este mundo, porque eres un ser que está lleno de vida y que bueno, a pesar de las dificultades que a veces nos, nos presenta este caminar, siempre tenemos la esperanza de un mundo mejor. Trabajemos por él, luchemos y siempre persigamos metas, objetivos y nunca dejemos de soñar. Sigamos siendo esos niños que sonríen, esos niños que sueñan, esos niños que persiguen y esos niños que cumplen todas sus metas. De todo corazón para mi familia ecuatoriana, pues de desearle todo lo, lo mejor del mundo, siempre con la ilusión de pronto poder verles y poder estar junto a ustedes. A la familia de Sevilla agradecerle por todo ese cariño, por el recibimiento que nos han tenido. A mi madre especialmente agradecerle porque siempre es una mujer que me sostiene y me da apoyo. A toda mi familia, a mis hermanas, a mis primos que para mí son tan importantes, pues desearles lo más lindo del mundo. A los vecinos, a todo el mundo de verdad a toda la gente de, del trabajo la verdad que que son seres humanos valiosos que de los cuales siempre aprendo muchísimo bueno ese es mi intención y mi deseo algo rápido sincero de todito corazón recuerda esto siempre la vida es bella y todos nosotros somos estrellas hasta prontito que seguro este año nos veremos mucho más bendiciones para todos y para ti especialmente Decirte que estás en mi corazón.